Te muerto, de de de days of fire, and I saw the it ¿Qué pasó ¿La, la última vez Yamato se introdujo en la sede De la Alianza de las Sombras Para liberar a la hermana de Grey Hoy oh, la pandilla estaba allí también Luego nuestros chicos se vieron En el centro de entrenamiento de la alianza Yamato puso la sede a girar Y se esforzó tanto que pronto Los cambios comenzaron a darse Cobalt Blade ayudó a Yamato En esa ruptura Cuando nos dimos cuenta Liena la misma Y su reunión con su hermano Grey Estaba completa ¡Correcto! Pongamos el espectáculo a rodar No es un vidaman es mi hermana ¡Hasta el fondo! ¡Ay! ¡Pica! Es limonada Sí, esto pica Chicos, espero no se hayan preocupado por mí Lo estaban, pero yo más Gracias, hermano. Eres grandioso. Mm, me alegra que hayamos podido ayudar Bueno, celebremos. Todo se comería a divertirse, ¿eh? Liena, creo que eres todo eso y además una bolsa de papitas. Eres roja y deliciosa, la manzana de mi vida. Si ella fuese verde y amarilla, la llamarías la piña de tu vida. Para ser loco, eres suave como durazno. <risa> Nos devoramos a los de la Alianza de las Sombras, fuimos a su propia sede y recuperamos a Liena y nos dejamos arrastrando sus colas. Y para completar, Yamato y Liena continúan en el torneo de ganar. Creo que la verdadera competencia está por comenzar. Me siento mal de que tú nos sigas. Bueno, fue así como se rompió el pastel. Dirás, ¿cómo se repartieron las galletas? Quiero decir que mantengamos la guardia. Uh, um, Terry tienes razón. Esa fue la última vez que vimos al malvado y astuto grupo de Ababa. Exacto. Y con lo que acabamos de hacerles, estamos aún más en peligro. Podíamos haber ganado esta última vez, pero ellos volverán para vengarse. Sí, cómo no. ¿Saben? Quisiera que Cobalt Blade fuese un teléfono celular para ordenar una verdadera comida como siete pizzas de sardina. <risa> Mato. Gracias al cielo, Cobalt Blade está construido para cosas mejores como vigilar a los dementes de la Alianza de las Sombras. Seguiremos masticándolos igual que a estas papitas. <risa> ¡Basta de hablar de comida! ¡Ellos jamás se detienen! Debemos combatirlos en cafeterías y maíz. Si les damos tregua, decepcionaríamos al Vidamundo. ¿Ahora qué? ¿Ah? Oh, ¡Oh! ¡Miren oh, eso! Oh. Es ese campo de vida batalla rodante que usamos en el torneo de los Super 5 Campos. Pero ¿quién está? ¡En él! ¡Será! ¡Oigo pasos! ¡Sí! ¡Cuasé el golpe! ¡Kane eres tú! Me alegra verte, amigo. Vine a saludarte. Los extrañaba a todos, así que decidí traer el campo de batalla para que siguieras entrenando y así poder celebrar tu gran victoria. ¡Híjala! Vi todas tus grandes vida batallas por televisión y por eso quise venir, para brindar por tu triunfo. Siempre dije que eras un chico con clase. La cena está servida. Ah, hemos preparado todo un festín propio de un verdadero campeón. Ah. ¿Debemos dar las gracias? Bueno, no sé a quién se las daremos, pero con una comida así de buena, yo digo, adelante chicos, es cada boca por su cuenta. <risa> Estuviste genial en la élite de los ocho del torneo de ganadores. Todos estamos muy orgullosos. Brindemos por hacer lo que se necesite para apoyarte hasta que llegues a la final. ¡Gracias! ¡Hacia allá vamos! ¡Me presten no. su atención! ¡Su Super 5 Campos ha regresado y es hora del espectáculo! ¿Otra vez? Esa chica entrometida y fastidiosa, siempre tratando de robar mi estilo. ¡Debería callarse! Nada bajo mi manga, ¿pero qué hay aquí? Avísenme si ya vieron este truco y miren no. este conejito maleducado. No. ¡Espera! Este es mi acto. Ya que tú y tus amigos se comieron la galleta de la fortuna Yamato, supuse que podría probar decirte tu fortuna con un mazo de cartas. ¿Quieres decirme mi fortuna? Suena genial. Está bien. Mientras... ...divertirnos. Ah, ¡Vamos! ¡Ajá! ¿Qué significa esa carta? ¿Ah? Tu futuro. Está tan claro como una sopa un cuarto oscuro. Eres un fuerte vida jugador y siento bocadillos entre comidas y necesitas usar más el hilo dental. Deberías tomar más agua y menos gaseosas. Tienes un gran golpe ganador, pero para el final de este episodio eso cambiará. La buena suerte que has tenido está a punto de cambiar. Ahora te diré bajo qué señal naciste. Sala de maternidad es la señal bajo la cual nacieron casi todos. Bueno, ¿qué opinas? ¡Eso es basura! ¿Cómo puedes decirme todo eso solo con ver una carta? ¡Ah, ja, solo bromeaba! No te decía tu fortuna, solo lo hice para ayudar a que avanzara la trama de este episodio. Sabemos que fue para entretener. Nadie podría tomar en serio lo que dijiste. ¡Claro! ¡Eso es entretenimiento! Fue muy divertido. Casi tan divertido como esperar que seque la pintura en un día lluvioso. ¡Correcto! Fue lindo, pero no hay forma de predecir qué resultado tendrá una vida batalla. Sin embargo, mientras más entrene un vida jugador, más suerte tendrá. Y Yamato tiene buena suerte. Esa es la verdad. ¿Ah? El vaso de plástico se rompió en mi mano. ¿Ah? ¡El amuleto de buena suerte que uso en el cuello se rompió! ¿Ah? ¿Ah? escuchar grasnidos es de mala suerte las nubes de tormenta solo significan una cosa hablando de mala suerte acabo de ver a un gato es esto mi cabeza de estofado no. yo cruzaré su camino cambiaré mi suerte a buena de nuevo quédate quieto gato loco espera es un... no. allí están todos los que considero mis amigos son un grupo simpático eres afortunado vaya mírate Ah. Oh. ¿Eh? Yo soy el verdadero, y tú ganaste tu vida batalla haciéndote pasar por mí. ¡Eres un fraude! ¿Y quién eres tú, amigo? ¿Yo? Soy el verdadero Sigma. ¿Lo conocen? Estuvo a punto de vida batallar hace un par de episodios. ¡Sí! ¡Es ese! Ababa lo interceptó camino a su combate, pero él es el verdadero enmascarado Sigma verdadero gracias a lo que hiciste no podré batallar en el torneo de ganadores cómo piensas compensarme ahora ¿eh? oh. Oh, ya veo cómo actúas es así como tratas a alguien que cayó por culpa de tu hermana ¿Por qué utilizan a vida jugadores como yo para vida batallar oye no acoses a aliena. fue la alianza de las sombras quien te metió en esto estás fuera de orden ella nunca hizo nada para engañarte no importa lo que digan todos ustedes, yo estoy fuera y ella es la causante. Me siento mal, lo lamento mucho. Quizás haya algo que pueda hacer para compensarte. ¿Qué tal si tomas mi lugar en la próxima vida batalla? Eso lo arreglaría. Estás loca, eso no funcionaría. ¿Ah? Encontré mi vida man, tú lo des. Allá ah, no puedo competir con eso. Oh. La armadura se rompió y dispara mal. Permíteme ayudarte jovencito, soy un experto construyendo, preparando vida man, si puedo tuyo no no puedes eso no ayudará ella creó este desastre y aunque puedas repararlo todos piensan que ella es el verdadero sigma destruyó mi reputación ya ni siquiera puedo vida batallar como yo mismo lo siento mucho no fue mi culpa ¿Ah? sigma ¿Ah? Como compañero vida jugador, tu reputación de jugador es importante. Me ha tomado años de experiencia llegar hasta aquí y pensar que todo tu trabajo acaba de ser borrado debe ser difícil. Uh, ¿Qué estás haciendo? Este es mi blaster personal, Night Cavalry. Desde este momento quiero que lo consideres tu blaster personal. ¿Qué? ¿Bromea? Aceptar como tuyo mi vida man es justo. Y si tu deseo es destruirlo, así será. Esto no... Tiene sentido ¿Qué Vidaman se está haciendo? ¿Por qué un jugador haría eso? Es como regalar tu brazo ¡Basta! Recuerden que tenemos aquí a un jugador cuyo blaster desapareció uh. ¿Es en serio? No, por favor, Sigma, no lo destruyas ¡No puedes! ¿Ah? No puedes hacerlo No importa qué tan furioso estés No destruyes este grandioso Vidaman No, no lo hagas Nunca te hizo ningún daño ¿Ah? Vivo bajo el código de todos los videojugadores Jamás podría destruir el vida mal de otro A menos que fuese en un combate ¡Lo sabía! Estaba equivocado De veras los perdono a todos por lo que sucedió Lamento haberme molestado tanto Supongo que me iré ¿Qué quieres, Liena? Aprecio mucho que comprendas. Muchas gracias. De nada. Pues, buena suerte. Mm. Lo que acabas de hacer fue increíble, Kane. Posees un espíritu generoso. Es genial observarte. Eres lo máximo. Quiero ser noble y justo igual que tú. Espera, simplemente interrumpí algo que realmente no era para nada su No, domingo. en serio, lo Tomato? que hiciste fue algo difícil, eres el mejor. Vamos, lo sabes, eres mi héroe. Bueno, volvamos a celebrar tu gran victoria. ¡Oh, no, sí! ¡A festejar! ¡Sí! ¡Pitaman! <risa> Soy vida campeón. Oye, Yamato, es Marilyn, parece que está en problemas. Cállense para poder tener mi sueño reparado, ¡Ay! Oh, ¡Ay, sí, oh, sí, me atrapó por la espalda! ¿Qué fue eso? ¡Necesita que la ayudemos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, ¡No lo pierdan! ¿A dónde fue ese loco? ¿Ah? Ajá. Creo que tengo tu atención muy bien. ¡Que me ayude! ¿Quién eres tú? ¿Y por qué tienes a nuestra amiga Marilyn? ¡Paraste esta! Esta es mi oferta. Libera... Me derrotan en una vida batalla. Ah. Esperen. Jamás he visto este vida man. Ni yo tampoco, pero por lo que parece es fuerte. Muy bien, yo aceptaré tu reto. ¡Game! ¿O dijiste, si gano esta vida batalla prometiste liberarla. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, pero tus oportunidades de ganar no son buenas. ¡Vida Fuego! ¡Oh! Vaya, sus vida bombas pueden destruir el blaster de Kane. ¿Qué quiero decir con destruir? Esas vida bombas son tan densas que un golpe directo sería desastroso. ¡Ten cuidado! Es muy poderoso, tengo que superarlo o estaré acabado. ¡Ah! Es raro encontrar potencia y precisión en un jugador, pero disfrútalo. No, unos tiros más como ese y mi blaster no podrá responder. Kane, es mejor que acabes con esto. Si continúas Night Cavalry, quedará destruido. Es demasiado tarde para eso. Su amiguito es historia. Uh, uh, uh, uh. No, tú aceptaste mi desafío, pero no probaste ser muy redador. ¿Alguien más está interesado? ¡Yo acepto tu reto! ¡Yamato! ¡Hacer eso es muy peligroso! ¡No lo hagas, Yamato! ¡Su juego es demasiado fuerte como para que te arriesgues! ¡Aléjate! ¡Puedo hacerlo! ¡Una amiga me necesita! ¡Así que voy a defenderla! Uh -huh. K. Uh -huh. McDonnell, ¡Peleaste valientemente hasta que tu blaster se destruyó! ¡Ahora yo batallaré del mismo modo! ¡Vamos! Kay me ha mostrado el modo en el que debo actuar y por él debo levantarme. ¿Qué está haciendo? Te juzgué mal. Creí que estarías aterrado. Te mostraré que no me asustan los riesgos. Como quieras, señor. Tomar riesgos. Preparado. Listo. ¡Vida, fuego! Oh no. Esquivo. A vida bombas de yamato ahora le devolverá el favor ya entiendo la estrategia de yamato es quedarse atrás recolectar algunas de las vida bombas y usarlas contra él grandiosa idea puedes hacerlo yamato me niego a usar esas vida bombas te enseñaré que puedo pelear limpiamente y aún así vencerte lo haré de la manera correcta espera yamato el lado bueno siempre gana explosión de poder coma! ¡Así se hace, Yamato! Oh. ¡Esperen un segundo! Ese ¡Es estrago, Gail! ¿Y esa armadura en una cubierta falsa? ¿Qué está sucediendo aquí? Realmente impresionante. Ah, Joshua. Uh, ya entiendo. Esta es otra broma. Jamás consideré que pudieras ganar. ¡Qué suerte! ¿Qué rayos? Bromeas, ¿verdad? Nuestro plan falló, Joshua. ¿No? Se acabó. Podemos dejar de fingir. No ¡Oh! No puedo creer que no haya funcionado. Kane, ¿qué es esto? ¡Háblame! ¡Oh, silencio! ¿Ah? Estuvimos tan cerca. Pensé que nuestro plan para destruir a Cobalt Blade funcionaría. Pensé que destruir a Night Cavalry era un buen toque que seguramente lo haría caer todos los planes desperdiciados. Oh, bueno, por poco funcionó. No puedo creer lo que dicen, Kane. Eres un poco lento, ¿no? Enfrenta los hechos. La razón por la que estamos aquí es para destruir tu vida, man. No puede ser. No lo entiendes, ¿verdad? Somos tus enemigos, Yamato. Es cierto. Desprecio lo positivo que eres. Esa risa permanente está tan gastada. La realidad nunca es tan divertida. Y esa cosa de la amistad está sobrevaluada. Todo en lo que crees es un montón de basura, Yamato. Te equivocas. Hemos aprendido de nuestra maldad lo que realmente importa, despedazar los sueños de las personas de tener un mejor vida mundo. Eso no es correcto. Solo teniendo esperanza y sueños, el vida mundo se convertirá en un lugar mejor. Estoy en desacuerdo. La paz y la felicidad suenan como buenas ideas, pero olvídalo, intentar hacer que sucedan es demasiado difícil. Para mí fue mucho más divertido hacerte creer que somos tus amigos. ¡Ah! ¡No hay nada de divertido en eso! ¡Estás mintiendo! ¡Nadie puede ser tan malvado! ¡Mietes! Si crees eso, te engañas. A nadie le puede gustar que le hagan daño. Cuando viste tu pláster destrozado, ¿no te hizo sentir mal? Ustedes no son vida jugadores porque nosotros no haríamos lo que ustedes acaban de hacer. Así ¿Ah, Ese vida man no es nada. ¿Ah? Este es mi nuevo blaster, ¡Black Knight! ¡Esto sí es pura potencia! ¡Esto lo es! ¡Claro! ¡Seguro que lo es! ¿Ah, ¿Por qué haces eso? ¿Acaso no te importó romper a Night Cavalry? ¿Puedes decirme que no aprecias tenerlo? Fue solo una herramienta que usé para llegar a ti y a Cobalt Blade. ¡Claro! ¡Estás muy equivocado! ¡No tienes sentimientos! ¡Yo sí! Puede que te sientas más fuerte por tu blaster, pero ¿te sientes lo bastante confiado para batallar conmigo? Esa sería una verdadera prueba de tu confianza en ti mismo. ¿Crees que lograrás eso? ¡Seguro! ¡Te enfrentaré! ¡Espera! ¡No aceptes el reto esta vez! ¡Estás haciendo lo que él quiere que hagas! ¡Puedo derrotarlo! Ah. Ahora pagarás haber traicionado nuestra amistad. Ah. Ah. ¿Tiene alguna oportunidad? Debemos animar a Yamato. Realmente creo que puede lograrlo. Cuidado, presento que Kane saldrá con una jugada que Yamato jamás ha visto. Vas a aprender algo sobre ti mismo de un vida jugador. Nunca debes sobreestimar tus habilidades de juego. ¡Te equivocas de nuevo! ¡Descubrirás lo que obtienes por ser mentiroso y tramposo! ¡Viva juego? juego! Estás equivocado. Te derrotaré, Kane, porque yo juego limpiamente. Tú y tu rectitud no podrán hacer nada contra la maniobrabilidad de Black Knight eso oh. el blaster de Ken gira como un trompo ¿Cómo hace eso es el ala giratoria del black Knight la que le da a su vida man un movimiento y control superior esa cosa gira como nada que haya visto Yamato está en terrible desventaja porque para que Cobalt Blade dispare debe estar fijo de pie otra ventaja de Ken es su gran resistencia. Se ve completamente calmado. Listo, subámosle el nivel a esto. ¡Sí! ¡Oh, cielos! Observa esto. ¿Te rindes ya? De ninguna manera. No puedo rendirme. Jamás renuncio ante maníacos malvados y deshonestos, como tú. ¡Mira fuego! Oh no, no es momento de que Yamato pierda su calma. Es hora de decir buenas noches, Yamato. ¡Valiant Vortex! ¡No puede ser! ¿Cómo el Blade está destruido? Intenté ayudarlo. Se hizo realidad. Mi deseo de ver la extinción de tu amado Cobalt Blade finalmente sucedió. Qué gran placer ver que mis planes funcionaron. Dejaste que tu orgullo se interpusiera ante tu sentido común y pagaste por tu necedad. Tienes razón, lo hice. ¡Tú elegiste! ¡Gracias por ayudarme, amigo! ¡Todo esto es realmente mi culpa! ¡Gobble Play! ¡Gobble Play se ¿Qué sucederá ahora con llamado? ¡Tienen que vernos para saberlo! Mega 내가... はそんな